Pues, hola, me llamo Nuria Pérez Olivas y soy maquilladora. Eh, también he estudiado peluquería y, y barbería y he trabajado en, en televisión y en shootings, en, en revistas de moda y, y algo así en plan de rodajes, pero de momento no, no mucho. Mm, he hecho o sea, el, grado medio, eh, el grado superior perdón, de caracterización y maquillaje profesional en Barcelona, que eran dos añitos, y con las prácticas, y, y, y, y pues, ibas haciendo? Y luego me he hecho el cursillo de, de peluquería de plato y el de barbería, pero son oh. cursillos. Eh, bueno, lo, lo de la televisión, en plan, si entras en algún programa, eh, normalmente es entre un mes y medio, dos meses, y luego pues es un poco pues como en todos los trabajos de búsqueda de la vida. No es que, al menos de, de como yo he entrado, no es que ya siempre te llamen ni nada, sino es como pues, siempre tocando puerta y, y a ver si te vuelven a llamar. Cómo lo organizan y todo, en plan, a mí me gusta mucho ese mundillo y, y la experiencia muy guay, en plan, sí que trabajas, o sea, igual es una jornada, o sea, un día entero de 12 14 horas, y, y no sé, a, a mí me gustó mucho, en plan, el ambiente, el, el estar ahí, en plan, venga va, otro participante, otro, otro, otro, sí. y luego pues estás ahí en retoque, en plan, vale, va, eh, ¿quién le toca, en plan, de aquí, le tocan 20 minutos, en plan... Eh, actuar, pues venga, que no saquen los brillos y tira para pa'lante, ¿sabes? Digan, hostia, esta chica mmm, vale la pena y que contacten contigo y que sigan, ¿sabes? Y crear buen ambiente cuando ocurres y yo creo que es eso, el, el mantenerse, yo creo que es lo más difícil. Eso es, depende porque yo también, o sea... Me he formado en caracterización y, y hay algunas veces que he hecho eso, alguna caracterización o algún body pain y, o belleza, y son tiempos muy diferentes. ¿sabes? O sea, o igual una belleza, pongamos el de la tele, que es así, o sea sí que es todo marcado y todo, pero que es belleza. Eh, puedes tardar unos 40 minutos y igual una caracterización igual tarda ya una hora hora y media depende me tocó grabar o sea, maquillar en un videoclip vale y la y bueno y llegó la actriz y me dijo bueno ya me... llegó la actriz entonces yo me presento y digo hola soy Nuria soy la maquilladora y dijo hola eh... acabo de venir de un show porque se ve que, bueno, se ve no, que es eh, eh, actriz porno. Y entonces, sí. claro, acababa de venir de un show y que tenía, en plan, algunas pupas por aquí en la boca. Y claro, yo, en plan, digo, vale, en plan, aquí no pasa nada. Sabes, en plan, yo te maquillo y tal, pero claro, cada pincel que tocaba... Digo, apartadito, apartado, o sea, en plan, aquí no pasa nada. Digo, lo va a desinfectar, va a tirar a la basura y me compro nuevos y ya está. Pero pero eso sí que fue en plan, que no pasa nada, sí, si es que, o sea, a mí me da igual, ¿sabes? Pero era como, hostia, o sea, su presentación fue esa acabo de venir rico de un show y acabo de estar con tantos tíos, digo, muy bien, yo soy maquilladora. Okay. Yo creo que el seguirte formando y, y, el, y la práctica, o sea, más o menos lo que he dicho antes, porque cuando te sigues formando es no te estancas y no te quedas allí, ¿sabes? Y con la práctica, pues es un plan, la gente que, que por ejemplo, pongo un ejemplo fácil de se hace bien el eyeliner, no es de la noche a la mañana, es que cada día se van maquillando y, y cada vez en plan dicen, hostia, pues ahora pruebo más recto, ahora pruebo más con esta inclinación, no, ah, pues es total. Se van conociendo su ojo y se lo van haciendo. Y ahora pruebo este, pruebo este material. Y ahora con un eyeliner más apuoso. Y ahora uno de gel y ahora uno tal. Y van probando hasta que digan, hostia, qué guay, qué guay. Y ahora me, me hago de estos que en plan, que son así decorativos. Y ahora estos, ¿sabes? En plan, van jugando. Pero eso es con la práctica, la constancia. Y, y es lo que digo en plan, seguirte formando. sí que empecé desde bien pequeñita con el tema del baile y yo ahí con el foco en plan bailarina y así hasta que pues, vas creciendo y vas terminando pues eso, la ESO, la bachillerato y dices, vale, ¿y de aquí qué quiero estudiar más? O lo que te dicen de, mmm, estudia algo más por si te lesionas, vale, pues ¿qué estudio? Vale, pues si no puedo estar delante del, del escenario, pues estoy detrás, ¿qué disciplina me gusta más o cuál me puede aportar, ¿sabes? Si no ejerzo de ello. Vale, pues maquillaje, ah, ¿eh? pues Ah, conozco gente que ha estudiado maquillaje y dónde has estudiado y dónde te gusta más y qué tal, no sé qué, vale, pues empiezas a estudiar y, y dices, hostia, pues es que me gusta mucho este mundillo, ¿sabes? de caracterización de no sé, de transformar, de, de crear de, sí. de hacer cosas, o sea, barbaridades que dices, joder ¿sabes? ¿qué puedo, qué puedo llegar a hacer? ¿Qué? Eh, yo creo que lo más importante es la piel, y entonces tienes que hidratarla bien, que, que sea una... O sea, no, es que es, depende de... Yo creo que aquí de, depende de cada maquillador. Eh, yo, por ejemplo, lo que creo es... Eh, o como quiero enfocar, por ejemplo, la belleza, ¿no? Es potenciar la, los rasgos y, y la guapura de cada persona. O sea, no es mejorarla, es potenciarla. Le diría, pues, yo creo que como cualquier trabajo o cualquier eh, arte de es constancia, es creer en ti en plan que te gusta. Eh, es que a mí, por ejemplo, me gustan muchas cosas, entonces <risa> en plan muchos ámbitos, pero es que te guste lo que hagas, que creas en ti, que sobre, pero sobre todo constancia, y que no pares de practicar. Que igual pues eso te gusta más belleza pues practica belleza con tus amigos con tus amigas con no sé con los familiares que, que vean que estés activo ya no digo de subir cosas a redes que eso ya es otro mundo en plan eso de ir mirando y, y a ver qué, qué se lleva ahora y qué ha llevado esta actriz famosa y qué ha llevado a, no sé qué se lleva en las pasarelas de moda y esto y lo otro y ahora estos colores y plan y es ir haciendo así, información, información, información, y reteniendo y decir, ¿y de aquí qué puedo hacer yo?